Tu papá escribió coco chango. Fíjate cierto. Hey guys. Estamos aquí en el complejo Casiopea en Berlín, que es como un lugar en antiguas bodegas de ferrocarriles y que se han dispuesto como diferentes módulos de entretenimiento, entre ellos skateparks, clubes y, y bueno, acento tocatas. Fido me dio una locura así roganrolera y me trajo acá a ver música en vivo en Berlín. ¿Por qué? ¿Por qué no si estamos en Berlín? ¿Por qué no ver música en vivo? Estamos buscando dónde... No es... no sé No, no es ahí. Oh, la banda buena. ¿Cierto, Finto? La voy a agregar a Spotify. Me llevo, estaban regalando el póster de la toca. Así que me lo traje porque, no, porque es gratis. Ahora va, eh, Fito me va a llevar a uno de sus bares favoritos. Vamos a tomar solamente un trago porque mañana es lunes. Igual es lunes, igual hay que respetar los lunes. A veces se sienten mal. Nada mejor que estar en Berlín y escuchar a Bowie. ¿Te gusta Bowie? Estamos en la, en la oficina donde trabaja Fito, ¿ves? Se sienta ahí y hace todo lo que es diseño. Acá. Bueno, es una pequeña oficina. Y estoy susurrando porque todos acá hay un silencio Siempre así regañado? nos comimos este plato y es una gran papa con queso, pues vienen muchos muchos tonos, pero decía la Mili que no está tan rico como habían venido antes. Bueno, me dice Tito que es por el sector en realidad. pero una de las cosas que siento de Berlín es que como que su velocidad es mucho más lenta. Las micros andan lento, el, el tranvía anda lento y las personas en realidad se toman todo con calma, nadie te apura nada. Y en especial los autos cuando tienen que doblar y están pasando ciclistas Espera, no se si quita aquí. tengo que pedir tiempo en el otro, no molestar. Y por eso también en la oficina de San Francisco Tor, eh, todos callados porque hay gente trabajando y hay gente que necesita concentrarse. Cuatro muy, muy lindo. Ahora estamos viendo unas tiendas gisterillas. Es muy gisterillo este sector porque este sector es. <muchas> Estamos muy bonitos en este barrio. Hay unas tiendas muy bonitas que yo creo que voy a venir eh, otro día con más tiempo a ver qué vaya a así. Por lo tanto, vamos a ir a tomar un cafecito. Bueno y así va terminando un poco el paseo que hicimos por... Estamos muy relajados De hecho, como que a veces se me olvida que estoy haciendo un vlog Así, de relajado no Me cae en la cara Una llovizna muy linda De hecho, se me está mojando la chaqueta Y bueno, un poco se pasó un poco el frío Probé un cheesecake de kiwi Muy, pero muy rico Y eso Nos vamos para la casa Que nos depara la noche niños están cortando el pelo. Oye, no te pedí tu opinión, Fito, ¿está bien? Hola, terrible... oh, la esquina buena, loco.